¿Qué tal mis amados? Gracias, mil gracias por estar una vez más con nosotros Aquí con sus amigos Herida Y Rafael Cavazos Así es, bendiciones para todos Y estamos, ya sabe Los que ya nos han visto En rafaelidatv.com uh -huh. Y pues el correo ahí está también Rafaelidatv.com Sean bienvenidos todos, todos, todos Y estamos Con Hoy Oramos pero dentro de hoy Oramos, uh -huh. estamos también presentando el proyecto. este proyecto de el audio, videolibro. Video libro, video libro, <ríe> Vi, video libro. Video Y es que es. me dice ese audio automáticamente. Así es, así okay. es. Entonces, esta es la segunda parte, o un segundo paso, en el cual esperamos que pueda ser de ayuda y que pueda ser de bendición para sus vidas. ¿Por qué estamos haciendo esto? Simple, sencillo. Todos estos correos que recibimos, todos, todos, todos, uh -huh. todos los correos que recibimos. Ay, mi amado y mi amada, ¿qué no nos dicen ustedes en cuanto a la gran necesidad de la oración? Mm. Así es. Día a día recibimos correos. Día y día a día oramos por ustedes. Y al final de este... Video, vamos a orar nuevamente por ustedes, nada más porque ustedes no si lo solicitan. Que oremos por sus finanzas, que oremos por sus eh, situaciones de matrimonio, por todos los problemas que existen. Entonces, quédese hasta el último para que pueda eh, también participar de la oración, pero también invitarle a que usted participe de otra manera también. Así dando es. un me gusta, suscribiéndose uh -huh. y, compartiendo. y compartiéndolo. Y aquí abajito Así es. hay más información. Claro que sí. Así es. Y pues nos vamos. Al segundo paso de seis pasos para tener un oración. Al corazón. siguiente paso. Entonces les decíamos Así es. que estamos ya en este manual de, de oración. Eh, de este videolibro en la segunda parte. Pero antes de irnos por allá. Recuerde. Que usted nos puede seguir escribiendo. Claro, claro que, sí. que sí. Y vamos a darles un regalito al final de todo esto, porque les queramos regalar el libro en, en un PDF. Así Pero esto es. va a ser hasta el final. Hasta el que último, terminemos. Hasta el final. Así y empezamos es. con la segunda parte, o así el segundo es. paso. El segundo paso nos dice así. Tomar un tiempo de acción de gracias a nuestro Dios para agradecer todo lo que Él ha hecho por nosotros. O sea, tomar, tomar cuando menos unos minutos de gratitud por todos los beneficios que Dios nos ha dado o ha hecho en nosotros. En el capítulo 103, versículo de 2 al 5 del libro de los Salmos en la Biblia al día, dice así. Sí, bendeciré al Señor y no me olvidaré de los hechos gloriosos. ...que por mí realiza. Él perdona todos mis pecados, me sana y me rescata del infierno. Me rodea de tierno amor y misericordia. Llena mi vida de bienes. Estimado lector, Dios le ha bendecido a usted. Le ha dado su salud. Le ha bendecido a su familia. Ha bendecido su hogar. Le ha bendecido en su trabajo o en la escuela a usted. O oh, Dios ha bendecido a sus hijos... ¿Y en cuántas cosas más el Señor ha extendido su mano de poder para bendecirle? ¿Ya le dio gracias a Dios? ¿Ya ha tomado usted una actitud de acción de gracias? ¿O acaso se estará preguntando usted? Ay, ¿qué se estará preguntando, mi amado y mi amada? Mire, el tomar un tiempo, Amén. un tiempecito para... Dale gracias Amén. al Señor, le dile gracias Padre mío, gracias Amén. mi Dios, yo le alabo, yo le bendigo, yo le honro y yo le glorifico, nada más Amén. porque usted es mi Dios, Amén. yo Amén. le acepté a su Hijo amado en mi corazón Gloria y mi corazón se regocija en su presencia mi Señor. Por eso yo le alabo y le bendigo. Amén. Y por eso yo le doy gracias por todo por, sí, todo, por todo lo que usted me da en la vida. Aleluya, sí, señor. Y es que es importante es entonces tomar importante. ese tiempo. Claro. Tomar que ese sí. tiempo para agradecerle a Dios, mi amada. Amén, para agradecerle amén. a Dios, mi amado, de lo que Él hace Así y está es. haciendo en nuestras vidas. Amén. Vamos a la segunda lámina. Así es. ¿Qué es acción de gracias? Sí, porque muchos se preguntarán, ¿qué es Acción de Gracias? Uh -huh. Acción de Gracias es un alto grado de agradecimiento hacia Dios. Es una expresión de gratitud, es un contentamiento y una gran felicidad por todo lo que se ha recibido de parte de Dios, como la respuesta de una oración. Aunque en el mayor de los casos se han recibido sin merecerlo, pero que han sido otorgados por nuestro beneficio para nuestro beneficio, solo por amor. Sí, querido lector, así es el amor de Dios. Él lo da todo por amor. En este mismo momento, le animo a recordar y hacer cuentas de todas y cada una de las bendiciones recibidas de parte de nuestro Dios y formular su propia lista de bendiciones que Dios le ha dado. Tal vez no le haya agradecido al Señor todos los beneficios recibidos, quizá, por un simple descuido involuntario o tal vez por sus múltiples ocupaciones. Pero hoy es un buen tiempo de empezar y formular su lista de las bendiciones recibidas. Sí, empiece ahora mismo y sea muy agradecido con Dios. Este punto es bien importante. Amén. Toma tu lápiz tu pluma, toma un cuaderno. En algo donde puedas mantenerlo siempre presente. Y empieza a agradecerle a Dios todas y cada una de las bendiciones recibidas. Y en otras hojas aparte, o más adelantito, espero que pongas muchas frases así de agradecimiento a nuestro Dios. Pon también tus deseos y peticiones delante de Dios. Pero escríbelas, por favor. Escríbelas. Amén. Y trata de estar en línea con Dios. A través de la oración, a través de la adoración, a través de estar bendiciendo el nombre del Señor. Amén. Y también, y también, que no se te olvide de leer la palabra, la palabra. de Dios. Muy importante. Dios te va a hablar a través de la palabra. Sí, amén. Y tú vas a hablar con Dios a través de tu boca, a través de tu oración. Amén. ¿Qué le vas a decir? Lo que en tu corazón has puesto, decirle. Cuando nosotros pensamos, porque lo sentimos muy fuerte de parte de Dios, cuando Él nos dijo en aquella estación que hace ya muchos años de esto también, ya no le digas que, que te llamen para orar. Uh -huh. Mejor enséñalos. Así es, así es, correcto. Enséñalos. Gloria al Señor. Y de ahí surgió ese pequeño libro. Es, es pequeño, no, no tiene... Es un manual. No? Eh, sí, es, ah, pero aquí lo tienes. Sí, aquí lo tengo. Eh, eh, es muy pequeñito. Son unas cuantas hojas nada más. No crean que son muchas. Pero cuando lo hicimos, lo hicimos para su honra, para su gloria para su alabanza y para servirles a ustedes. Sí, amén, así es. Me gustaría que le un poquito ahí nada más de la, eh, de la introducción. Este, A ver, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Déjame ver. Mm, ahí sí. La dedicatoria. Okay. La dedicatoria. La es la dedicatoria, porque eso no lo estamos poniendo en las láminas. Exacto, sí. Sí, el, el propósito de este pequeño manual de oración, seis pasos para tener una oración de éxito, es poderle dar una mejor orientación a todas las personas que desean superar esta deficiencia en su comunicación con Dios a través de la oración. Uh -huh. Ya que por la experiencia que gracias a Dios hemos podido desarrollar por medio del programa de radio, el pastorado, el haber dedicado años al evangelismo y por muchos años atendiendo una librería cristiana, nos han revelado que el pueblo de Dios en su gran mayoría no saben orar por sí solos y por tanto, por lo tanto tienen que depender de terceras personas para que siempre oren por ellos. Esperando en nuestro Dios que este manual de oración venga a ser el medio que el Señor use, para que su pueblo aprenda a orar. Por lo tanto, dedicamos a Dios esta obra para que el pueblo que lo lea y lo ponga en práctica desarrolle una abundante vida espiritual a través de la oración de éxito y por el escudriñar las escrituras. Sí, el escudriñarlas, es. leerlas. Doy gracias a Dios. Uh -huh. eh, por él y a mi compañera, gracias. tan uh -huh. como tan linda como compasiente que es grande ayuda ya que sin el apoyo de ella de nuestros hijos eh, esta obra no se hubiera podido realizar y a nuestro Dios la honra, gloria y la alabanza y el poder por siempre, amén Su así es, entonces cómo no agradecer, amén. y mire aquí la tengo conmigo después de tantos gracias. años gracias al Señor, y tantos años de casados también ¿verdad? sí <risa> eh, gracias al Señor entonces mi amado, mi amada, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? Queriéndole ayudar a usted a aprender a orar, a escribir las escrituras. Amén. Para que, eso es como un camino de ida y vuelta. Dios te sí, habla es. por la palabra, tú hablas con Dios por medio de la oración. Dios te contesta y tú vuelves. Amén. A, es, y es, es un ciclo que nunca debe terminar, que nunca debe terminar. Y por eso hemos intentado. Y estamos luchando para que usted aprenda a orar. ¿Qué Ay, significaría mira. esto al final de cuentas? Ah, es que ya no quiero orar por nosotros. No, ¿Ah, no. No. Vamos a seguir intercediendo. Pero necesitamos mucha gente que se enseñe a orar. ¿Por qué? Porque la necesidad es increíble. Somos millones y millones y millones de habitantes de esa tierra. Para que usted apoye también a otros. Exacto, uh -huh. exacto porque necesitamos que mucha gente que sepa orar, porque hay demasiada necesidad y nosotros Así no es. podemos llegar a todo el mundo. Hay infinidad de gente que no, no nos ve a nosotros. Infinidad, sí. hay millones de gente que no nos ven a nosotros. Que no tienen Entonces, ahora, es. por otro lado, es sumamente importante que usted también tenga esa relación personal con Dios. Y es como en el Así matrimonio. Es. Sí. Yo no puedo decir que amo mucho a mi mujer y nunca estar con ella. O ella que me diga que me ama mucho, pero nunca está conmigo. No, mm. te tenemos que tener amén. ese compañerismo, tenemos que tener esa relación, sí, tenemos, que tener es. esa tenemos que tener esa intimidad, tenemos que tener e esa relación personal. Así es con Dios así también. Es. amén. Esto te lo doy como un simple ejemplo uh -huh. de la gran necesidad que hay de tener esa relación con amén. Dios. Amén, así es. Me recuerdo mucho del hermano Villarreal, en su cántico, que dice, platicando con Dios. Mm -hmm. Es que la oración es como una plática. Amén. Es como sale diciendo, papito lindo, tú eres mi Dios. Amén. Yo pues te alabo, te bendigo. Te y, y si elevas tu vista hacia el cielo, Aleluya. no es ese que en tu casa, estés viendo el techo, mm -hmm. nada más. No pero, pero en tu espíritu. Se traspasa y se va hasta allá, amén. hasta la misma presencia del Señor. Siente el amor de Dios. Entonces, es importante que te satures, es importante que te llenes, es amén, muy importante sí, que tú seas bien lleno de la presencia de Dios a través del poder del Espíritu amén, Santo. Amén. Entonces, mi amado y mi amada, busquen de Dios. Y cuando decimos, Así anoten, es. anoten frases que ustedes vayan aprendiendo... Porque decíamos ahí Ajá. que mucha gente no sabe orar. Ajá. Ahí decíamos cuando teníamos una librería por allá en el, en el área del Valle de, de Texas. Fueron muchos años que estuvimos ahí en esa librería. Y nos visitaba mucha gente a, a la librería. Y la inmensa mayoría, aún siendo de iglesias, perteneciendo a iglesias evangélicas y cristianas. No saben orar. Sí, y lo, lo que pasa es que es, es, eh, o sea, se necesita la, la intimidad, como dices. O sea, porque una cosa es ir a la iglesia sí. y otra cosa es la intimidad con Dios en lo personal. Así es, así, así es. es. Entonces, mi amado mi amada, es sumamente importante entonces que tengamos esa intimidad con Dios. Así como en el matrimonio tenemos que tener esa intimidad para poder tener esa relación perfecta. Para que sí, no haya sí, esos es. problemas de, de separaciones y divorcios y, mm -hmm. y pleitos y celos y todo lo demás. Así es. Porque así se requiere es. de mucha comunicación y de no olvidarse de los detalles. Instrucciones que el Señor nos dé en su palabra. Vamos a continuar. Así es. Y veamos ahorita, entonces, lo que estaba diciéndonos bueno, en esa otra lámina En la otra ¿verdad? Uh -huh. este, Acción de gracias. Que haga su lista uh -huh. De bendiciones recibidas uh -huh. Haga su lista Háganlo, por favor Escríbalas sí, la siguiente. Y ahora, fíjese lo que dice aquí En la siguiente página del libro uh -huh. Dice, como una reflexión Viene a mi mente el caso de aquellos Diez leprosos que fueron sanados Y solo uno vino a Jesús agradecido Y le preguntó no fueron diez los que sané. Solo uno fue agradecido y vino lleno de alegría glorificando a Dios a gran voz. La actitud de este hombre le llevó al grado de postrarse a sus pies dándole gracias por su sanidad. Y en la palabra de Dios encontramos en Filipenses 4.6 que nuestras peticiones van a ser conocidas por medio de la oración. El ruego y la acción de gracias, y de esta manera la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento humano, dice que Él guarda nuestros corazones y pensamientos en Jesucristo. Toma, pues, querido lector, el tiempo suficiente para darle las gracias a nuestro Dios por todos los beneficios recibidos de parte de Él. Aleluya. Y me han sí, dicho, amen. nos han dicho a través de los correos. Y aún incluso cuando platicamos con personas, y aún cristianas, y cuando digo cristianas, me estoy refiriendo a aquellas personas que tienen un conocimiento más profundo de Dios. Uh -huh. Y dan a entender, y dan a entender que hay duda, que hay uh -huh. desconfianza. Porque, porque cuando presentan la, los, los problemas, las situaciones, uh -huh. dicen, ¿por qué Dios permite eso? ¿Y quién dijo que Dios permitió eso? No, no. Oye, ¿por, no por, qué, te, por qué te atreves tú a decir que Dios está permitiendo que tú sufras, que tú batalles, que tu esposo se vaya, eh, que, que tu hijo anda en las drogas, o que no, tantas no. situaciones, o, o que lo mataron por aquí, lo mataron por allá, o, porque daba, en fin, en malos pasos, en fin. ¿Y quién dijo que Dios lo puso allí? No, no es Dios. No es y Dios que... no te anda mandando ese tipo de pruebas. La gente está equivocada. ¿Sabes qué? Apréndete de memoria este pasaje. Juan 10, 10. Dice que la escritura, que el diablo, el enemigo el o el ladrón, solamente ha venido a hurtar, a matar y, y a, a destruir. destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan, para que tengan vida. la vida y Dios. la tengan en abundancia. Entonces, Amén. ¿cómo Así podemos es. decir? que porque Dios permitió no eso es, Dios. es el diablo que, que, sí, que, que mete es. en tu vida o en la vida de las personas y es por eso es. y es por eso precisamente que hay tanto sufrimiento tanto y tanta problemas. necesidad porque no están en la relación perfecta con Dios Amén, no. así es así y si no están así en es. la relación perfecta con Dios, mi amado, mi amada pues como quieres que Dios te esté protegiendo si tú andas por tu rumbo así es haz correcto. de cuenta Vamos a verlo de esa manera. Tu hijo. Que tú sales al camino y tú quieres llegar a cierto lugar, a cierto destino. Pero tomas el camino equivocado. ¿Cuándo vas a llegar? Nunca. Pues no, nunca. ¿No? O le vas a dar una vuelta muy larga. Y mira, me recuerdo muy bien cuando la guerra del Golfo. Cuando hubo los problemas por allá muy serios. Uh, Uy, no se imagina cuántas peticiones de oración recibimos en la radio. Uy, uh, miles. Y las iglesias también se llenaban. Mm -hmm. Pasó y el, el, el evento este de, de, de, de que, que hubo. Ya, se, se apaciguaron las cosas por allá. También se apaciguó la gente. Y ya no hubo la cantidad de, de llamadas. Y de la gente dejó de ir a los uh -huh. templos. Y ya no buscaron de Dios. ¿Por qué? Porque ya había pasado la tempestad Sí, ya se pasó Y a veces así somos como seres humanos Nada más en tiempo de necesidad Nada más en la necesidad ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Señor! ¿Está mm -hmm. todo bien? Andas por aquí, andas por acá, andas por allá Te andas divirtiéndote, te andas gozándote Andas gastando, andas, andas haciendo un montón de cosas Dios está muy lejos de ahí. Y Dios, bien, gracias, allá está en el cielo. Allá, él está allá, pues está en mi imagen, está en el reino. Y yo, pues acá ando en mi reino. Uh -huh. Mi amado, mi amada. Si sí, la oración es como una plática con Dios, ¿qué tanto platicas con Dios? ¿Se entiende? Así es. Nos estamos explicando. Entonces, Dios sí contesta. Dios te ama. Amén, así es. Dios te quiere. Ella dio a su hijo por tu vida. Así Ella es. dio a su hijo para rescatarte a sí. ti de, de las garras del pecado y del error y del infierno. Pero si tú no caminas con Dios, entonces no le culpes nunca jamás a Dios, a Dios claro que no, lo que Él no está es haciendo. Así. Entonces... Así es. Es bien importante entonces, mi amado, mi amada. La comunión. Que tengas esa comunión con Dios. Y te vamos a dar una sí. sugerencia más. Aquí están las lecturas bíblicas. Sí, para leer. Eh, puede leer Éxodo 15, del 1 al 18. Esdras, del 3, 3, capítulo 3, del 11 al 13. Levítico, capítulo 22, versículo 29. Salmos 75, versículo 1. Y Salmos, capítulo 100, versículo del 1 a 5, y el Salmo 103, del 1 al 5. Y trata, trata de entenderlos, y ya para irnos a la oración, espere el tercer paso. Así es. Y el, para la oración para la de la intercesión, intercesión queremos seguir intercediendo por ustedes. Así es. Escríbanos allí. A hoy.oramos.gmail.com Solo denos sus datos más completos y cuál es su necesidad. Nombre completo, su correo, ciudad y país, por favor. Uh -huh. Ok. Y si tú vas a querer ver los seis pasos, les vamos a regalar el libro en un programa PDF que se llama. Uh -huh. Entonces, pero necesitas compartirlo. Así necesitas ponernos que nos guste y necesitas suscribirte. Suscríbete. Y también envíanos un correo y decirnos, yo quiero este libro cuando terminen los seis pasos. Entonces, mi amada, Así es. ¿sabes qué? Mira, por favor, haz este libro tu libro. Haz este Así libro es. tu libro de devoción. De, de lectura diaria, y ya es tiempo de hacer cambios, de romper sus paradigmas en y Dios. de innovarte también en tu vida espiritual para que te vaya bien en todo. Para que te vaya bien en todo, amén. Así es. Y vamos así a es. la oración. Así es. Como quisiera poder amén. poner mi mano sobre ti, pero al no poderlo hacer por la fe, vamos por la a fe, amén. Vamos a hacerlo. Aleluya. Mira, déjame poner tantito esta lámina y vamos a mencionar aquí Precioso. tantito lo que dice aquí. Porque lo decimos como una reflexión. ¿Cómo? Viene en mi mente el caso de aquellos diez leprosos que fueron sanados. Y Jesús pregunta, ¿acaso no fueron diez los que yo sané? Uh -huh. ¿Dónde, ¿Dónde están? ¿Dónde, ¿Dónde, están, dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los otros nueve? Uh -huh. Así Mi es. amado, es lo que te estábamos diciendo ahorita. ¿Qué acaso Dios no te ha bendecido? Ahora, Así si te es. falta más bendición, ¿cómo está tu relación? Así es. Porque es bien Correcto. importante. Muy importante. Si no claro. tienes más bendición, ¿cómo está tu relación? Así es. ¿Cómo está? Y este libro, aunque muy pequeño, tratamos de que se afirme. Y ahora que lo estamos haciendo así en, en video, te ¿En estamos ampliando lo que nos ha escrito. Exacto. Para que tú tengas una mejor relación personal con Dios. Amén. Así es. Vamos a orar y vamos a Amén. bendecirlos en el nombre del Señor. Así es. Padre Santo y Calabamos Eterno y Maravilloso. No podemos menos, Señor, que darle gracias sí, por su amor, gracias, por su misericordia. Gracias, Señor. Y en ese momento nos unimos mi esposa y yo, sí, Señor, para orar por todos ustedes que sí, están allí. Señor. Toque, señor, siente la presencia, de Dios. De, poder, padre. Siente la presencia Presente, de Dios. Siente la presencia de Dios. Siente del poder sí, del Espíritu, sí, Espíritu Santo de Dios. Siente, siente comunión, la presencia señor. de Dios tocándote, Usted, sí, bendiciéndote. Aleluya. Sí, Empieza señor. a sentir que Toca. Dios está allí. Todo Nada más, señor, por favor, mi amada, por favor, mi amado, tu entrégale tu vida, espéril, Señor, señor, señor dile, Señor, perdóname oh, mis santo, pecados, perdóname mis faltas, perdóname Jesús, mis errores, perdóname Jesús, si no he hecho las señor, cosas correctas, si no he tenido sí, esa relación es eso, perfecta sí, contigo, sí, mi Dios, a través de la palabra y a través de la oración, en pero en este Jesús, momento me arrepiento corazón, y Señor, y en este momento hago mentes, cambios. Sí, señor. Rompo esos paradigmas que me sí, yo, han atado Cristo, de religión, señor, no, de tradición no y no sé cuántas su, cosas más, pero Señor, sí, en este momento eres, empieza a innovar en mi vida, empieza a santificarme Señor, a, señor santo, y empieza a usar santo mi eres. cuerpo Señor Dios como el ejércitos. templo de su Espíritu sí, Santo sí, señor. para la Ten gloria de su nombre. En Cristo Jesús sí, Y Padre Santo y en el santo Gracias, señor, señor también Reprendemos todo demonio Señor Que sí, hay reprendido. en los hogares reprendido Destruyendo tabla, familias, matrimonios de Todo ese espíritu Señor De, de Jesús, adulterio, sí, de fornicación De inmundicia, de drogas oh, De Padre falta santo. de dinero De, de enfermedades, Gracias, de problemas Con de drogas toda De, toda de toda alcoholismo, toda. De, de tabaquismo Y todo aquello Señor Que afecta al ser humano Sí, mi Cristo, Padre Santo en el nombre de Jesús queda reprendido y echado fuera, echado fuera en el nombre, en el nombre poderoso nombre de Cristo Jesús, Jesús. y, y a ti te digo mi amada a ti te si digo te decimos, mi amado recibe la bendición recibe, recibe la bendición, la bendición. Recibe la bendición. Y Dilo, yo la recibo recibe Dilo, yo la, bendición la recibo en a la el nombre gloria del Padre, del Padre en Cristo Jesús, en aleluya. El de Cristo aleluya. Jesús aleluya Amén Amén Gracias Padre y, y así amén. terminamos mis amados esta parte 2 o este paso dos. y esperen, es. Esperen el siguiente. Y dejen que Dios siga bendiciendo sus vidas por mantener esa relación personal Así es. con él. ¿Posiga? Pues uh, gracias por su tiempo, por su atención. Y esperamos que usted le ponga ahí me gusta, regístrese y comparta estos videos. Que van a ser de bendición también para muchas otras personas. Bendiciones. Bendiciones.